Asteko e, gure ekeska, adiera zein nahi dugu Volkswagenek landabenean duen lantegiari buruzko berrien aurrean. Arri dago, Volkswageni buruzko edozein albistek oi handia duela Nafarroan. Lantegiak pizu oso ahundia duelako Nafarroko industrian. Izan ere, gaur egun, erabakigarria da. Eta gure ustez Nafarroako industria dibertsitat dibertsifikatzeko beharrari buruzko ausnarketa egin beharko da lehenbailean gainera. Baina gaur egungo premia eh, Landabego plantaren iraupena bermatzea da. Gure oinarrizko irizpideak honako hauek dira. Asteko Nafarroako Volkswageneko plantaren elektrifikazio prozesua ziurtatu behar da proceso horrek jarraipena eta bidera garritasuna bermatzeko balio baitu. Lanpostu guztiei eta lanpostu horien kalitateari eutxiko zaiela bermatzea da erronka. Aldiberean eta fabrikaren cortasunari eta iraunkortasunari begira, oso Garranchichoada, da bateriak muntatzeko instalazioa Nafarroako Volkswagenen instalazioetan bertan landavenen kokatzea. Ildorretan, gogorazi naidut dut, Nafarroko gobernuak beregain hartuko duela berrogei milioiko inbertsioa. Volkswagenek zeharkatzen duen bideak entzeko eta haren garapena eta procesua prozesua Libera Liberatutako lurrak, ...bateria planta eraikitzeko, erabiliko, ziren. Horrela, zen bere garaian. Eta, gogoratu nahi dutere, Volkswagenek ia... ...laureun milioi euro jaso duela elektrifikaziorako eh, perten. Orain, berreun milioi aurkezteko prozesua... campora atera nahi da... ...Volkswagenen bosteun lanpostu inguru... ...sortzea, saiesteko. Lehenengo urratsa, enchuteada. entzutea da. Haien iritxeak entzutea, haien beharrak entzutea... ...eta aien proposamen guztiak zeetasunez ezagutzea. Erantzun eraginkorrak emateko alden guztia egiteko. Yaquiña, Volkswageneko zuzendaritzarekin hitze egin behar da. Lehen eta berriro. Bateria lantegiarekin dituen asmoak zuzenean eta xehetasunez ezagutzeko. Lehen esan e, dudan bezala, lurrak horretarako ziren. Hornidura arazoengatik gatik sailtasunak izan arren, Gogoratu, Volkswagen Navarrak inoizko emaitzarikonena lortu zuen iaz. Larogeita zazpi, koma, lau milioi eurorekin. Orain, Aleguina egitea ere tokatzen zaio enpresari. Gobernuak, kompromisoa eskatu behar dio enpresari. Lankidetza publiko-pribatuaren eskema aldatu behar da larriz. Ezin du izan, sektore publikoak, dirulaguntzak, funtzak jartzea eta arriskuak eta galerak beregain hartzea. Kompromisorik eskatu gabe, baldintzarik. Gabe. Lankidetza bai, baina parametro guztiz ezberdinetan. Gai horri buruz lehenbaiten hitz egin nahi dugu bai gobernuarekin eta horretarako bileta bat, bilera bat eskatu diogu gobernuari eta e, langileen batzordearekin ere bilduko gara datozen egunetan. Haiek entzuteko ez dugu gai honetan arintasunik manipulazioarrik edo erabilera o onartzen. el buru electoralistekin da, bakoitzak bere iritzia ematea eta proposamenak eritea. Baina eran eta seriotasuna beharrezkoak dira. asko dauelako jokoan, familia askoren eta nafarroko ekonomiare beraren etorkizuna. Urrach, gustiak, gusti, gustiak, compom, videak, villachera, videra, tuve ardira. Vesteriques. Bueno, pues eh, muchas gracias por atender a nuestra convocatoria. Hoy queremos explicar cuál es nuestra posición acerca de, del tema en Volkswagen Navarra. Y para empezar, queremos expresa, expresar nuestra preocupación acerca de las últimas noticias referentes a la planta de Volkswagen Navarra que estamos escuchando. Es más que evidente que cualquier noticia sobre Volkswagen tiene una enorme eh, repercusión en Navarra dado el gran peso que esta planta tiene en nuestra industria. De hecho, hoy en día es una empresa determinante. Y pensamos que más pronto que tarde habrá que hacer una profunda reflexión sobre la enorme necesidad que tenemos de diversificar la industria en Navarra. Pero la urgencia hoy es garantizar la viabilidad y la permanencia de la planta de Landaven. Y a este respecto, nuestros criterios básicos son los siguientes. En primer lugar, es totalmente necesario garantizar el proceso de electrificación de la planta de Volkswagen Navarra, proceso que servirá. ...para dar viabilidad y continuidad a esta factoría. Y el reto es el mantenimiento de todos los puestos de trabajo y también el mantenimiento de la calidad de estos puestos de trabajo. Al mismo tiempo y en aras eh, a la competitividad de la planta de Volkswagen Navarra es fundamental, es muy importante asegurar... ...que la futura planta de montaje de baterías... ...se ubique en las propias instalaciones de Volkswagen... ...en Landaden... ...y en este sentido, quiero recordar... ...que el Gobierno de Navarra... ...asumirá el coste de 40 millones de euros... ...para sacar de la fábrica... ...la vía que actualmente la atraviesa... ...una condición indispensable... ...para afrontar el proceso de electrificación... ...de la factoría... ...que en definitiva... Es un regalo que se le ha hecho a Volkswagen Navarra porque estas obras se van a hacer a petición expresa y según los deseos de la fábrica. Estos terrenos liberados con estas obras iban a ser destinados a la construcción de esta planta del montaje de las baterías. Y también quiero recordar que son casi 400 millones de euros los que Volkswagen ha recibido a través del PERTE para la, para la electrificación, para el vehículo eléctrico. Ahora se pretende externalizar tanto un proceso para ahorrar 200 millones por parte de la empresa y de este modo se evita la creación de entre 500 y 600 puestos de trabajo en Volkswagen. En cualquier caso, el primer paso es escuchar atentamente a las trabajadoras y los trabajadores, oír sus opiniones, sus explicaciones y conocer con detalle sus necesidades y cuáles son sus propuestas para hacer todo, hacer todo lo posible y encontrar soluciones efectivas. Por supuesto, hay que volver a hablar con la dirección de Volkswagen, también para conocer de primera mano cuáles son sus planes al respecto de la planta, al respecto también de la planta de baterías. Y vuelvo y recuerdo que los terrenos liberados, en principio, iban a ser destinados para ello. A pesar de todos los problemas eh, de los suministros que ha habido últimamente, a pesar del incremento en los costes energéticos, Volkswagen Navarra, el pasado ejercicio, obtuvo unos eh, beneficios históricos de 87,4 millones de euros. Ahora le toca también a la empresa hacer un esfuerzo y el Gobierno de Navarra debe exigir un compromiso a esta empresa. Es hora, como ya venimos diciendo a lo largo de toda la legislatura, de cambiar esta forma de gestionar la colaboración público-privada. No puede ser que sea la administración, el sector público, quien siempre afronte los fondos, quien asuma siempre los riesgos y las pérdidas, cuando las hay, y cuando hay beneficios se los lleven las empresas. Colaboración público-privada sí, pero desde luego no en estos parámetros no compartimos en absoluto eh, el concepto que tiene este gobierno de la colaboración público-privada. Hemos concertado una reunión con el Comité de Empresa de Volkswagen Navarra porque queremos escucharles atentamente y al mismo tiempo queremos hablar urgentemente con el gobierno de Navarra acerca de este tema, para lo cual también ya les hemos pedido una reunión. Y en este tema no aceptamos ligerezas, manipulaciones, ni utilizaciones burdas con fines electoralistas. Por supuesto que es necesario que cada cual dé su opinión y haga sus propuestas, pero hace falta seriedad, hace falta responsabilidad. Es mucho lo que hay en juego, el futuro de muchas familias de Navarra y también el futuro de la propia economía navarra. Todos los pasos a dar, absolutamente todos, deben estar encaminados a buscar soluciones efectivas. Nada más. Muchas gracias.